En mi sueño vuelo a Barbacoa Oigo a los niños Y a un perro Y veo a alguien Creo que veo a alguien Nada de eso Es para mí lo son los motores rugientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. Es el amanecer del 16 de julio de 1946. Todo se ha ido a la mierda. La maquinaria belicanacia avanza asombrosamente. No los alcanzamos. Nuestras tácticas fallan. Nos superan en todo. Nadie sabe por qué la gente se desespera yo no vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas a cambiar esto muy bien, escuche hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí la unidad no avanzará sin que la vas a creer así que quiero que siga de paso hasta esas trincheras y acabe con mis armas usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio nosotros le cubriremos desde aquí uh, bien ah. y pongas esto le informaré desde nuestra posición Chicos, listos para abrir fuego de contención Presten atención, muchachos Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe Detrás tenemos la columna central del ejército Se presenta el Gates, señor Bien, loco y entregado Bienvenido a la guerra Coja esto Al fin tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Tiene una herida muy fea, soldado, no deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria a Crow. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor! Los ojos me cambian. Y estoy a punto de vomitar. Es normal. Solo son nervios. Le enseñaré un truco. Inhale. Hey, Cuente hasta cuatro. Excelente. Cuente hasta cuatro. Ya ah, está, bueno. mientras le ponen el culo con un toma de los Frankensteins, no mutantes. Así que mejor que nos preparemos Esta vez, lo conseguiremos Y ahora, ¡en marcha! ¡Vamos! Tomando el sol, idiota. Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia ¡Vamos! Un buen equipo como padre, hijo Bien. Capitán Blaskovich, Gates y Melson, su trabajo es sencillo Escalan el muro, entran y localizan la sala de control de esa gran puerta de hierro y nos la abren si ven un arma y la cogen. Será mejor que las nuestras. El resto descubriremos desde abajo. Bien, con la puerta abierta, entramos nosotros. Nos abrimos camino para el edificio y nos vemos arriba. Encontramos a calavera y le pegamos un tiro en la cabeza. ¡Oigo a alguien ahí fuera! ¡Alguien se acerca! Oh, oh. Oh, oh. ¡Estel, no es así! ¡Estel! Oh, oh. Joder! Tantos compatriotas asesinados. Que perdí la cuenta. Hace mucho que practico su idioma. Es una lengua en extinción. ¿Usted? ¿Ya lo he visto? Oh, me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. Me gustan los ojos de este. ¡No se atrevan ni a tocarlo! Me gustan los suyos también. Los de este no. ¡Ya los han estropeado! ¡Qué lástima! Capitán Blaskovich, Ayúdeme a elegir. En su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio. Para muestras, si se niega a ayudarme, pasaré por el escarpelo a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escuche. Lo único que tiene que hacer... ...es mirar... ...al que quiere... ...que A ver. Sí. Una lección astuta. Inmaculado, muestras frescas y blandas, tejidos animosos, intactos. ¿Me salvarás? No, señor. Sé que puede hacerlo. ¡Señor! El general Calavera. Hoy me está dando una lección. He visto sufrimiento y muerte, gente mutilada y torturada. He visto de todo. Pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. Así W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. 就是 mayo, ...no percibo el tiempo... ...a veces las estaciones pasan con solo pestañear... ...tengo problemas con mis pensamientos... ...se disipan... ...como aroma el viento... ...pero voy mejorando... ...esto es lo que sé... ...estoy en Bolonia... ...un hospital... ...no... ...es un manicomio... ...ella es la enfermera jefe... ...él es su padre... ...el loquero... ...su madre... ...una especie de farmacéutica... ...juntos llevan esto, creo... A veces es Navidad, a veces cumpleaños y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El lojero se pone hecho una furia pero acaba firmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas y estoy mejorando gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí, cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado, pero no fue así. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. No hay ningún motivo para ser Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Was ist hier vorgekommen? Der unsere Befehle lautet nicht, die Betreuer zu töten. hier? Keine Ahnung. Du Keller. Von der ist Komm J. Blaskovich. Ranger, ejército. USA. USA. Eh, perdón. Mi polaco no es bueno. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde? ¿A dónde? 1960. Oh. 1960. Sí. sí. Has estado con nosotros 14 años. 1960. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército, de informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. La, la, la guerra Se acabó. acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. Por todas. ¿Y los Estados Unidos? Oh, los Estados Unidos... Se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Por la... Boom! Oh. Bomba atómica. Se rindieron hace 12 años, cuando los nazis bombardearon su país. Sí. Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen, los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. Te explicaré cómo funciona Te voy a hacer una pregunta y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria si no lo haces. Te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! ¡Ah! ¡Dale, mi tío, dare, fatal, vida, Stark! ¡No, no, no! ¡Vale, para, para, vale, vale, vale! ¡Ah, sí, perdí, maldita sea! ¿Qué es lo que quieres saber? ¡La resistencia, dónde están! En Berlín, la prisión de Eisenwald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote a ti y a la enfermera pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! No, gotowe, gotowe. No, jesteś przystony chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystony jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. ¿Rosumimos? ¿Albo yo te encuentro y te voy rozmien dobrze dobrze Bien, bien. Entonces, a Berlín. Ten piedad de nosotros, señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórganos pies firmes. Sálvanos de la tormenta y protégenos de los lobos. ¿William? Sí. ¿Es para mí? Oh. <ríe> sí. ¿Sabes que solo hay una cama? Sí. ¿No te importa compartir? A veces es Navidad, a veces cumpleaños, a veces destrucción, sufrimiento y muerte. A veces solo tienes que sentir algo bueno. Sea sí, una forma de entrar en la prisión de Eisenwald. Hay uno que Está en la misma calle que la central de la policía secreta. Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es famosa aquí en Berlín. Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Eisenwald. Si siguen con vida. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. ¡Ven rápido! Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Si sí, hay algo cierto, en los nazis. Es que vanidad no les falta. Acero. Piedra. Kilómetros de hormigón. No sé si queda algo que valga la pena salvar nación tiranía, un enemigo de poder infinito. Me pregunto si me queda algún amigo amigo ¡Padre! eso se trata. Ahora lucho solo no? y os prometo esto. Aquí donde os tienen... Os encontraré. Yo que ya estaba listo para la siesta eterna... va y aparece de la nada este cabronazo matanazis. ¿Qué ha estado haciendo, Blaskovich? Disparar, apuñalar, estrangular nazis. Arreglando las cosas, Fergus. Bueno, larguémonos y matemos. Hasta el último nazi que nos crucemos. ¡Eh! ¡Cuidado con esa puerta! ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? siguiéndonos. Si fuera de noche sería más fácil. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisau es difícil. Ya lo intentaron antes. El cielo está despejado. Qué suerte. Bueno, prefiero morir al aire libre que en esa maldita prisión. Vale, estén alerta. Esto tiene dos partes. Primero debemos alcanzar el ángulo muerto exacto ¿En posición? ¡Ya! ¡Va, va, va! <risa> Mientras sigamos en esta neblina nadie nos verá Bueno, y la segunda parte Vamos a saltar, no duden. Háganlo. En cuanto lleguen al agua, contengan la respiración y síganme nadando. Hagan lo que hagan, sigan bajo el agua. Si emergen, estamos todos muertos. Hay nazis por todas partes. No lo piensen. ¡Salten! Cógeme, tengo frío. Te he extrañado Max. Suéltalo, Max, con delicadeza. Tranquilo, capitán. Este es Klaus. Es un aliado. Era nazi. ¡Pero Tranquilo, ya no Johnny! ¿Cómo es posible? Estamos en pleno centro de Berlín. ¿Os escondéis a la vista de todos? Es el último lugar que mirarían. Y no nos oirán. Mejor que bajes la voz, ¿ya? Increíble B.J. Blaskovich Solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día ¿Señora? Me alegra verte de nuevo, Fergus Caroline, estás viva Si llamas vida a cagar en una bolsa Tres vértebras hechas cisco ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en la boya Y sigue ahí Colon amputado, choque séptico y fractura pélvica Amnesia flashbacks, 14 años por el sumidero ¡Qué bueno verte, William! Eh, ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué estás haciendo aquí? Un placer verte también, Tecla. Se suponía que debías estar muerto, Fergus Reed. Llevabas desaparecido tres meses, estúpida anomalía. La gente no vuelve de mal. ¿Y tú? Estabas fuera de juego. He oído historias sobre ti. Me dijeron que moriste en 1946. Me informaron mal, como siempre. No sabes ni quién eres. Variable, anómala, vaya. No he tenido en cuenta nada de esto. Y tendré que revisar todo el modelo. ¡Muchísimas gracias! Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. Ya sabes, lo de antes, tomarla contigo así, es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baccarol Johnny, no es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento, como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgulloso en su momento. Quiero quitármelas cuando esté más orgulloso aún. Basta de nazis, basta de tatuajes. Mientras no te metas en medio, cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro. <risa> Max no habla muy bien tu idioma, pero Conoce el proyecto Susurro Es una operación arriesgada Y sabe que nos costará sacarla adelante. A Max no le gusta la violencia Y no quiere ver a nadie herido order, We Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace dos días Pero yo la puse en su sitio Ve a la planta baja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé? Max, necesito que te apartes, de verdad. Max, pite. Shivar Saite. ist wichtig. Max, vamos. here. Komm on. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Muchas gracias, Capitán Blaskovich. ¿Listo para una misión? Amigos y camaradas, se acabó. El proyecto Susurro lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los radares. Anian. ...ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres... ...y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el centro de investigación London Nautica. Con el Capitán Blaskovich en el equipo... ...al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder... ...podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el círculo de Kreisau. ¡Armaos hasta los dientes! Nos alzaremos... Y acabaremos con calapera de una vez. Creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no. Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace 8 meses que no duermo bien. Así que vamos chicos. No voy a repetir esto otra vez. Los tienes bien puestos, Bobby Brand. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. ¡Maldito! ¡Estoy listo! ¡Empacia, por favor! ¡Gracias! ¡Se quieren pasión! ¡Alita! ¡Hay Hitler! Esa desgracia de edificio es el London Nautica. Esto era el centro de Londres. Aquí luchábamos por las calles en una resistencia furiosa e incansable. Pero los nazis trajeron el London Monitor y todo se fue a la mierda. Hacen todo lo que se les antoja. Lo han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad. Este es un centro nazi de investigación puntera. Aviación, espacio, todas las maldades que se les ocurren. Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio, ¿la ves? Anya está a la escucha, en Berlín. Puedes comunicarte con esto. Esta es tu parada. Adiós, Blaskovich. Haz que esto valga la pena. Creo que he encontrado algo. Dime, ¿qué ves? Antiguos artefactos. Sumamente tecnológicos. Un pergamino. Parece hebreo. Creo que los nazis intentan descubrir cómo funciona todo esto. ¿Hay alguna marca identificativa? Dad Jesús, Dog, Able, Apóstrofe, Able, Tar, Espacio, Joke, en Charlie, Howe, Uncle Dog. Puede que haya algo en nuestros archivos, Anya. A ver si encuentras alguna referencia a Dad Recibida. Cuidado ahí fuera. Me gusta ella, Blaskovich. Bueno. Oh. Asegúrate de traer todas las cosas, Dad que puedas. Entendido. ¡Todos a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daba por muerta? No me acuerdo de mucho Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara Recuerdo ascender a los cielos Por un momento creí que iba a ir al cielo Y luego caer el dolor El peor de mi vida Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda Apenas podía moverme Me arrastré Me encontraron tres días después en una moneda Largos meses en la cama de un hospital de prisa, me metían tubos. Una infección, esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por He aprendido a volar. de máxima prioridad, ¿qué son los Jesus? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Ania, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Ania, tú llevas la batuta en esto. Plaskovich, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Um, es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. ...Fergus, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. Ah. ¡Maldición maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Blaskovich. No sé cuánto tiempo más podré hacer Todo esta. irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa, a Fergus? No lo sé. Nada, todo. Es por el chico, maldita sea, el soldado Wyatt. Él debería estar aquí, no yo. Era joven, era... tenía potencial, podría habernos dado un futuro. Usted y yo somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir, lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico, Blasco. Y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda Prendergast? Gast? Ese maldito criollo lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. ¡Están todos muertos! Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo? ¿Eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias Pues asustas a Max Lo siento, pero... No sabía que se pondría así ¿Es su hijo? No, bueno, algo así No lo sé ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo, nacido durante la guerra. Un milagro, dijeron. Lo habían intentado durante años, su esposa y él. Fue un padre bastante bueno... ...para ser un nazi. El niño nació con un pie torcido. Klaus sabía lo que significaba. rogó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico... ...Klaus intentó impedirlo. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Klaus... No pudo protegerlos. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Y él nunca se lo perdonará a los nazis. Gracias, William. Dame tiempo para analizar esto. Creo que voy a descubrir algo. ¿Está bueno? ¿Cereza? No. No, gracias. Y cemento. El material de construcción esencial del Reich está basado en la tecnología de Atjishud Es casi perfecto, pero se deteriora con el tiempo por el moho. Alguien está alterando la mezcla. Alguien que conoce sus secretos. Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. Y... ¿Veis esto? Este nombre, Seth Roth, aparece tres veces en los documentos de los Da'at Yishud. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz... ...y lo enviaron a un campamento de trabajos forzados en Belica, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el hibertamento. Creo que ese es el lugar... ...donde encontraremos a Seth Roth, un miembro vivo de los Da'at Yishu. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor, es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre, infiltrándose. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Blaskovich. ¡Qué estúpido! ¡Qué arrogante fui! Nadie está preparado para algo como esto. ¡Engel! ¿Qué es dem hier? So es Der frisst friso es no! ¡No, no! ¡No, irgendwie bekannt vor. Der sieht wie ein Schwerbeiter aus. Bitte, Frau Engel. Observa la calma. La misión es dar con Seth Roth. Cuenta hasta cuatro. Inhala. El primer día es duro, amigo. Aprende a aceptarlo. Siempre es igual. ¿Llevas mucho? Ya no recuerdo cuántos. Semanas, meses quizás. Pocos sobreviven mucho tiempo. Luchaba contra los nazis en África y los contuvimos un tiempo, pero resultaron demasiado fuertes. Ahora solo intento sobrevivir día a día. Busco a un hombre llamado... Seth He oído hablar de él. Es el que más tiempo lleva aquí. Está en el bloque 4. ¿Quieres ir allí? Necesitarás el uniforme. Adecuado? Busca a un prisionero por la derecha con el uniforme del bloque 4. Se llama Milo. Su mujer está recluida en nuestro bloque. Quizá lo convenzas para que cambie el uniforme contigo. Pero antes necesitas distraer a los guardias. Gracias. Hilo. sé dónde está tu mujer ¿Qué? ¿Quién eres? Estoy en el mismo bloque que ella ¿Seguro? ¿No está muerta? Dios, Dios, ¿está viva? Si quieres cambiarme el uniforme, podrás comprobarlo tú mismo Vale, a prisa Sí. Pues ¿Cómo se ven? ¿Podemos volver vienen mañana! amigo! Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. William J. Blascoid. Cuídate mucho. <risa> Cuidarme. <risa> Oye, ¿no habrás visto a mi hija? Seth Roth. Mira este Simpson, qué musculoso, un físico hecho para el combate. Ese Roth. Aún no sé cómo, pero sabe que soy Seth Roth. Es un Tadjisud, sí, la fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarme. Ha venido a rescatarme. Es maravilloso. Ha venido a rescatarme. ¿Eh? Bueno, pues rescate los Simpson y vaya, se no pierda tiempo. He jurado no traicionar nunca los secretos de los su Cuerno, la gente muere. La resistencia le llama. Es una especie de transacción, mi libertad personal por los secretos que he jurado mantener. Sacrifico mi honor en aras de la rectitud. Bueno, deje que lo considere un momento, Simpson. Engel. lo siguiente que viene a acabar con este sitio y que se a os a sus camaradas a sentarse en el trono del poder. Hecho. He estado pensando en algo, esa máquina. Se mueve gracias a tecnología tan La conozco muy bien. Ahora esto. No lo mire así. Con esto puedo controlar esa máquina, abrir las puertas de este lugar, liberarlos a todos, solo me falta una parte más. ¿Qué parte? La fuente de alimentación, ahora esa máquina. Eh, bueno, su sistema eléctrico está alimentado por una batería electrónica, encontrará una igual en la estación de servicio del edificio de mando del campamento, está en otro bloque, el 6. Si desactiva los sistemas automáticos de seguridad que vigilan las salidas, llegará al bloque 6. Creo que allí, en los balcones de las guardias, hay un módulo de control de los sistemas. Descubra cómo entrar. Encuentra el módulo de control. Desactive los sistemas y vuelva a ver. Uh, uh. A veces debemos encontrar otras maneras de resistencia, sin violencia un ligero desajuste en los componentes, lo desestabiliza todo. Se desgasta la solidez y se desarrolla el MOA ah, y los sistemas de seguridad. Está hecho. Bien, Simpson. ¿Cómo, cómo se llama Jim? Blaskovic. sí, Blaskovic. Con los sistemas de seguridad desactivados, puede cruzar la puerta, volver a la fábrica y entrar por la puerta azul del bloque 6, donde se encuentra el edificio de mando. Entre sin creer consiga la batería. Dese prisa, antes de que se den cuenta de lo que ha hecho. Dejats la jingle. Buena suerte. Hier, den erkenne ich von der Lektion wieder. Ja, nein. Doch davor, Bubi. Der Nachzug. Meine Güte, da ist in einem Abzeichen, zu ein Amerikaner, um in einer Gäste. Und Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm. Allen Insassen von vier. Sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Hauptstadt gedacht haben. Anomiert Ja, ohne, ohne. Also, ich weiß nicht dieses Ortes. Was du willst. Den Gäste was du was Du bist Batterie! Batterie! La Batterie! Hey, hey. la Lo siento, John. Y ahora los. ¿Entiendes, Wilson? Volvemos al campamento. Le abrimos la puerta del garaje, robamos un vehículo y rompemos las verjas. ¡Vamos! ¡Nadie deja mi campamento! de ser cumplidos pero puede que haya subestimado la utilidad de su simiesco físico señor blaskovich dígame ¿qué es adhesión es una antigua sociedad mística durante milenios hemos funcionado en el máximo secreto hasta ahora y qué hace usted reza no no mamulo nosotros no rezamos inventamos cosas mamulo la tecnología desarrollada por Daad está siglos por delante de todo cuanto hayan visto o imaginado. Y es muy peligrosa en las manos equivocadas. Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra. Todo lo que han conseguido, todo se ha basado en nuestros conocimientos, perro. Ese no era el único refugio. Tenemos cientos de ellos escondidos en lugares secretos del mundo. Cientos, algunos pequeños y provisionales como los que encontraron los nazis. Otros son grandes estancias cargadas de conocimientos, invenciones magníficas, cosas que le parecerían magia. Ahora puedo abrirle las puertas de un lugar así. Llegar a él será todo un reto. ¿Qué costará saberlo? Ahora bien, este refugio está escondido en las profundidades del Océano Atlántico. Necesitaremos un submarino capaz de descender a gran profundidad. Eso es todo. Robar un maldito submarino, Nazi. ¿Eso es lo que propone? ¿Es que está loco? Sé cómo conseguir un submarino. Pero para mi plan necesito hacer funcionar esto. ¿Puede hacerlo? Señora, soy ingeniero Tadjishu. Lo hago con los ojos cerrados. Bien. Necesitaríamos también algunas funciones adicionales. Le prepararé una especificación. Plaskovich, échale una mano si eres tan amable. Mira, amigo, perdóname. No quiero hacerte perder el hilo y eso, pero... Tengo que pasar por esa puerta. ¡Ah, por favor! Preferiría no pensar en lo que estoy pensando ahora. <risa> tan malo es... ¿eh? Lo normal es pensar que cuando has visto lo que he visto yo, tu mente se rompería como un huevo ¿Por qué no ha sido así? A lo mejor ya ha empezado a pasar y no me he dado cuenta Todos cambiamos, al final no importa quién seas La cuestión es que tú y yo tenemos que pasar la racha, hay que llegar al otro lado ¿Y matar a todos los nazis? <ríe> y matar a todos los nazis Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento Seguro ¿Tienes un momento? ¿Tú esto contigo, como wieder mit dieser será, No, no, lo dudes ya con juntos, pues vamos Pero no hoy ¿eh? <risa> Escucha mi voz, Blaskovich. ¿Dónde estás? Los túneles de un carillato. Los auténticos intestinos de la ciudad Y a mayor profundidad Las catacumbas de la ciudad. Un vasto complejo El sitio más seguro de toda la ciudad El arsenal de munición central del régimen nazi Las cosas que haríamos con esas armas Una revuelta una auténtica también. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro: un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. ¿Se ha librado de ellos? ¿Le sigue alguien? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí? Tengo un contacto que... Lleva remesas a los astilleros. a en orden, Horst? Tú, nimm ni zu viele kisten, sonst merken die das etwas nicht stimmt. Suministran las bombas de los torpedos a los submarinos nazis de Europa. Tú te escondes en esto. Horst pondrá en el suministro principal. Y despertarás a tiempo para el desayuno en un submarino. Una vez capturado, lo llevamos al refugio secreto de Zed. Si se interpone, un marino. Bang, bang, boom. Vamos, hombre. Yo cargo con el peso. Usted solo aguante. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, bachea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio. Los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo hecho de menos la luz. Eso está hecho. Claro que sí. Mantenga el canal abierto, Blaskovich. Estamos en camino. Seguimos su señal. ¿Sabe lo que tiene aquí, Capitán Blaskovich? Este es el Vashammer, la joya de la flota de submarinos nazis. Hay un cañón nuclear en ese barco. O, mejor dicho, nuestro cañón nuclear. Era duro el Capitán, hijo de puta, de ese magnífico submarino. Hay que reconocérselo. Se llevó las claves de descifrado del cañón nuclear a la tumba. ¿No disparará? Bueno, las ojivas nucleares No. Con las ganas que tenía yo de meterle a calavera una bomba atómica por la garganta ¿A por las claves de descifrado? En realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en la Tierra Se guardan en la base lunar nazi Los capitanes se las tienen que aprender de memoria La base lunar es la instalación más segura de los nazis Es ahí donde hacen sus investigaciones más secretas ¿Qué quiere decir? Sí, Annie y Caroline están trabajando en ello ahora Víntala, aquí estamos ¿Qué es lo que tienes, Caroline? Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear. Anya, es un tren de transporte de tropas del Frente Africano. A bordo va el jefe de investigación del programa de Supersoldaten de Última Generación de Calabria. Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos Supersoldaten. Interceptamos el tren de transporte de tropas, localizamos al científico jefe. Probamos su identidad y la usamos para que Blaskovich ocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar, hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la Tierra. ¿Cómo interceptamos un tren de tropas nazi de alta velocidad? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar. Vale, sí, vale. Pero ¿cómo? Seth, ¿alguna idea? Podemos usar esto. Es... muy potente. Podríamos llamarlo... ...uso de torsión. Suelte esto enfrente del tren. Esto te tendrá cualquier cosa. Excelente. Salid enseguida. Ese tren está de camino. ¡Mierda! Sé lo que está pensando Blasco. Ni hablar esto me lo quedo yo. Eso mejor para Caroline. Pero fíjese, maldita sea. ¡Qué monstruosidad de puente! La autopista nace al frente africano. Una maldita herramienta de genocidio. El tren llegará al puente en cualquier momento. Ya la ha oído, Blasco. ¡Espere! ¡Ahora! ¡Preparen algo. ¡Está a punto de llegar! ¡Santa madre de Dios! ¿Había visto algo parecido? ¿Lo había visto, BJ? ¿Qué cojones acabo de hacer? Uh, no sé, Capitán, es parte del juego, ¿no? ¡Caos y destrucción es lo que hace siempre! <risa> Usted haciendo sus cosas. Caroline, ¿estás ahí? ¡Ese tren no va a ninguna parte! ¡Voy a soltar al americano loco! ¡Va otra vez con esa cara agria! Recibido. Sigue trabajando. trabajándose. Tengo los papeles. ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche del London náutica. Arriba necesitarás tu equipo, pero factúralo como equipaje. No está permitido en camino. Tienes que pasar desapercibido. Tendrás que irritarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes. Cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves de descifrado nuclear. Caroline, Ania, ¿me recibís? Blaskovich. Responde, Blaskovich. sed puede mejorar la señal? Blaskovich, ¿me oyes cuál es tu situación? Bueno, estoy en la maldita luna. Cuidado con esa boca. Se la voy a lavar con jabón. A ver, Blaskovich, el objetivo es robar las claves de descifrado que se encuentran en el módulo de mando. Para llegar al módulo de mando tienes que encontrar un traje espacial e ir hasta allí a pie, por la superficie lunar. Afirmativo. Creo en ti, William. Recuerdo este momento. En el campamento. La conocía bien, era fuerte. Tenía una voluntad de hierro sin familia. Todos muertos. Tenía fe, la fe la sostuvo. No, no, no puedo creer con tal certidumbre para mí debe haber duda en todo. De lo contrario, no queda espacio para las preguntas para aprender. Este lugar es fruto de una convicción feroz e incuestionable. A esto conduce la certidumbre absoluta. Pero es usted creyente. No, a menudo me pregunto qué clase de dios abordaría un sufrimiento como este. Y me cuestiono si la fe está bien. En cabina nos pone a prueba. Bah, si es una prueba, no la estamos superando. Vale. Imprimiendo las claves de descifrado. Kommandozentrale London Blaskovic. Ahora hazme el favor de a la tierra, London, Nautica. Commander Central Nautica. 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davongekommen. Verstanden Sie, 4? Vollständige Einsatz nach nach Ihrer Antwort, is... 4. La de cosas que he visto en mi vida Mierda que te revuelve el estómago Que te hace encanecer Bien, Capitán bacarro vale. Aquí tu colega Klaus Kreutz en el coche de camino a London Nótica. ¡Cambio! Trata de bajar hasta el aparcamiento y te llevo a casa. Cambio. He visto un millar de batallas. ¡El London Nautica está abriendo fuego! Creo que te disparen a ti. He visto ponerse el sol en los cinco continentes. He visto elevarse el polvo de la superficie de la luna. <risa> Pero yo solo quiero. volver a verte. Capitán Lascovich. Sé mucho sobre usted. Tenemos el mismo nombre: Phil. William. Pero. me llama Calavera. No me gusta. Soy un hombre feliz. ¿Lo ve? Ese nombre no es correcto. Dígalo bien. Vlaskovich, no odio decir esto, pero estamos hasta el cuello. No hay tiempo de votar ninguna defensa. Voy no con la radio portátil. Han entrado. el coche que debemos conducir. Vamos fiesta abajo y sin frenos para que luchemos. Espero que volvamos a casa. Berlín, responde Berlín. ¿Cuál es tu situación? La cosa va a peor. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Esta zona está invadida por los hombres de Calavera. Creo que los dirige su vieja amiga Frau Engel. La debería haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. Caroline está conmigo. Nos hemos refugiado en el ancar del helicóptero. Atrapados, Nazis por todas partes. No sé dónde están los demás. Algunos están muertos, otros resisten. Es solo cuestión de tiempo que nos encuentren a todos. Lo siento, Anya. Ojalá hubieses visto a amanecer. Vería. Hoy el número de consecuencias es 19 ¿Un número primo? ¿Por qué no? Para que cuadre los cálculos, cada uno de los nuestros debe derrotar a 19 de los suyos Es un promedio y así ganaremos He sido habilidosa con lo que me has enseñado, 11 lado. ¿Te lo he agradecido? No recuerdo si le he dado las gracias Debería darle las gracias al hombre que es mi amigo Pero he acumulado otros 7 por otros medios antes de este día Tengo prisa de encontrar a Fergus y a Caroline Deberías venir conmigo ¿Y faltar a mi modelo? El modelo es leal a la causalidad universal. Me pides que me rebele contra las leyes de la naturaleza. ¿Es que no lo ves? El camino que tienes por delante es largo y duro. No sé cómo lo soportará tu cabeza. La mía está próxima a su fin. Me alegro. Te veremos Es una agonía soñar así, y despertar en la realidad. Pero a veces, la verdad, es bueno recordar por qué estás luchando. Es la hora. En las plantas inferiores de Calavera. Los prisioneros están cerca de los laboratorios experimentales Hay que sincronizarse a la perfección Tenemos las claves de descifrado mundial Nos sumergimos Salimos a la superficie cerca del complejo Pulveriza con el cañón el maldito muro exterior Entra en el complejo lo más rápido que pueda Devolverán los disparos Así que debemos sumergirnos de nuevo Antes de que destrocen el submarino Luego nos retiramos a una distancia segura Una vez dentro Baja a las plantas inferiores Y libera a los prisioneros Luego con el helicóptero cuando todos estén a salvo en el aire, cargamos las ojivas nucleares y lanzamos las bombas. Arrasamos el lugar. Sayonara, se acabó, calavera. Ten mucho cuidado. No la cague, magnífico cabronazo. Rexos. Avanzas hacia el cañón. Nos estamos adentrando rápido y las corrientes van a ser fuertes. Vale, Blasco, armando el cañón. Estamos acercando. 200 metros. Bien, mamá. Gracias. sacaremos de ¿Iremos a alguna parte? Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz. Yo también lo creo. No son para nosotros. <tose> Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien como usted. Sí, me conozco. Nos hemos visto antes. Creo que hoy nos vemos por última vez. Capitán Blastkovich. ¡Sigue luchando después de todos estos años! Recuerdo a su amigo. Me deleito en su recuerdo. ¿Se acuerda él? En un trabajo como este es fácil que te tienten sentir compasión. Debemos aprender que es un instinto sin sentido. No es apropiado para la raza de los amos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sobre la placa! ¡Arriba! Destrucción. Le pido que reflexione. Al final seremos juzgados. No por lo que hemos destruido, sino por lo que hemos creado. Alcanza a comprender su esplendor la inteligencia del cerebro humano fusionada con la eficacia y la obediencia de la máquina. ¿Está ahí? Capitán... Lo he intentado. Siento haberle disparado. No puedo controlar mis actos. No puedo vivir así. Tiene que ponerle fin a esto. Soldado ha sido un honor. Servir a su lado. el relámpago aprisionado y su nombre es madre de los exiliados dadme a los rendidos a los pobres vuestras masas asesinadas anhelando la libertad el desamparado desecho de vuestras playas enviadlos a los pobres a los arrasados enviadmelos Puedo disparar. I believe that the stars keep shining all through. I believe if we just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day. I believe in lovers walking side by side I believe that someday we'll be satisfied I believe the angels listen God hears us pray And I believe In a beautiful day Yeah, I believe It's gonna work out okay But not for me And not for you I believe, I believe, I believe, I believe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 An answer waiting when the day is done. I believe if you just keep searching, you'll find someone. I believe that you and I just lost our way, and I believe. Beautiful day. I still believe in a beautiful day, but not for me and not for you. I know you tried. I tried. Sometimes all our dreams just don't come true. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe.